Así sí, como dije, es importante para todos. de hablar, el Presidente de la Asamblea de la ONU, el Presidente de el Presidente de la Asamblea General el el presidente de la Federación centrales. Encantado de conocerle. Muchas gracias por la acogida que nos da a la Federación Sindical Mundial. Yo lo entiendo perfectamente. Ah, lo sí, entiendo. Super. Bueno, si ustedes hablan porque, español. Ah, muy bien, muy bien. Yo quería no perder esta oportunidad porque traigo un mensaje del pueblo de Venezuela para el presidente, señor el presidente de este Parlamento Europeo, Martín sur en relación a unas declaraciones que la hemos tomado nuestro pueblo como unas palabras que no corresponden a la realidad de nuestro pueblo y de lo que está aconteciendo en Venezuela. Quiero que les deje un mensaje de parte de nuestro pueblo que en Venezuela los derechos humanos de los venezolanos están garantizados en nuestras leyes, en nuestra constitución. No se violan los derechos humanos en Venezuela y eso nos preocupa de que en estos escenarios internacionales todavía, a pesar de los grandes logros y avances y progresos que tenemos en Venezuela, que se relacionan a una política acertada, social, que en marcadas dentro de, lo, de, nuestro, de nuestro gobierno y que hoy una clase obrera venezolana respetando a las minorías considerando también que la democracia todos tenemos el derecho de ser elegidos y de elegido nosotros responsablemente dejamos este mensaje para el señor presidente que sea evaluado como algo positivo y no como una crítica, sino como una autocrítica de que nosotros creemos de que sus palabras fueron equivocadas de no conocer a fondo la situación real de lo que hoy el pueblo venezolano está siendo agredido por un sector que es importante para la sociedad, pero que se han dado los acontecimientos más históricos democráticos en Venezuela, con 19 procesos electorales donde el pueblo elige en mayoría a los a lo gobiernos. Um, muchas gracias. Tomo nota de tomo nota su mensaje y transmitir esto al presidente.